eta hausnarketak e, egiten. Eskerrik asko zuei e, publikoari, ere? Hemen izan duzuen jarreraren gatik, hemen izateagatik eta badakizue ba, hemendik aurrera guztioi dagokio gula gure ikastetxeetan eta gizartean, atzo eta gaur artean, e, inklusibitatearen eta berdintasunaren alde, ba, jasotako aterkia eta euskarri hori erabiltzean. Eskerrak bebai, eh, eskola abian jardunaldiak gauzatzeko, egi bihurtzeko inurriak bezala lanean egonzareten guzti beraz. Eskerrik asko, eskerrik asko, baita zuei ere. Bereziki, antolatzailei berritzegune nagusiko lantaldeari, noski. Ui, maizu! ¿Qué Ya, es que a Tiago Náiz, es genial más y Juan, porque, o sea, importante nada ni nada, todo esto. Claro, no, no. que oye, genial que saltó a Hugo, si ya, tan a, te salió para Tiago porque igual y Cusita... Esa cosa Ah, pues a ver, ¿qué pasa? Esa es la... que... José segundo, eh. Va, va, de raizanda. da, raizanda. Ya, se me te digo. Bueno, ni Venza, gañar, ni es Náiz Iracas, con Zacoba, vañar, Veneta, Naveras, Garri, Oso, oso. Bueno, está, jo, es que... Aurkesle ni beti izan, izan gauchos me suasintan. Sulea me chag bete bani aurkesle y nahi nuen. Ah eh? Bai. Bueno va a venir a esta tenearizar ahora. O igual es va a ser importante. Va a carrir el bai, de nais. bai, bai, va, va, va, va y no ski. Va y va Estreña el día, O sea, bueno, va a car porque, verá, o sea, ni vía. Suekin Gregoretaren Ondorioak. Bueno, es que ricasco, Vanessa. ¡Ay, hende! ¡Eta, amago, goi, eh, itzulpena! Vale, ama, ¡Ago! Bueno, ingo de, bueno, o sea, amen. ¡Ay, ama! Bueno, ni Marian Besela, está aquí todo, nero... ¡Apa! Eh, pues me voy a dar la bienvenida a mí misma, que me ha parecido fantástico eso, o sea... apatía. ¡Eh, ongietorri! Ah, sí, ay, bueno, es que para ti tengo tanto que igual, eh, yo te voy diciendo, eh, bueno, ya te vas a enterar tú que es lo tuyo, pero bueno, que te quiero decir que, bueno, vale, y yo está bien, estoy encantada, sí, estoy enca con ella, contigo, con aquella, con aquella, con Marian, con, con, con ne Nelly, Nelly, Nelly, estará, ¿no? O sea, no se habrá ido Nelly, hombre, Nelly, es que digas con Nelly, o sea, audena, sugatic sugatik. O sea, que Chalo va a tener en que ni. ¡Me! ¡Ni neón penchate! O sea, no la tan visigal. ¿Y o qué sea, gusto a ti pasa de ardeo, eh, Nelly? O sea, genial, Haki de San. Está bueno, Chalo, pero va a tener. Hay Patu de la Co, va ma a Marijo su en chat. ¡Mua! ¿Ere? Porque verá y es que ¿Orduan? Bueno, pues. Gustiao, eta, bueno, y e, cúste si no ye bueno, y dituzte, eh, baina bueno, es que ni justo nais, o sea, ya, eh, lanbidez, ambide, por eso mi sueño lo de ser aunque e, oye, oye, oye, está hori, eh, reunión, garbitzaileak ya, de y de y o sea, batzordea, y les daría un mal, ¿no? O sea, es algo que o sea, gu, soy genera pasate hola, la taca, soy eta, se detalle, esta gente que yo da, hola, la y cúste si ya, bueno, familia, familia, ah, on. O sea, Marian, otra vez, yo casi lloro, <risa> casi lloro. O sea, como, como familia, no cuando has dicho, déjalas, Bastante tienen. ¡Tú no está ¡Anda, que bastante tenemos, mira. Ni que no lo ha dicho qué valentía no que mandan a los niños con nosotras. ¡Valentía la vuestra, mía! Yo a las 8 de la mañana, que ya empezaba a gritar, que empiezo el día fatal. ¡Janchi, salud! ¡Ah! Todo esto que no hay que hacer, ¿no? Todo esto que no hay que hacer, que yo me he ido a un montón de cursos de formación y yo sé que no, que a las niñas se les habla suave, suave, con amor. Se les habla o sea, respetando, porque son seres humanos, no son seres Hacer. Pues todo eso me lo seno, pues da igual. ¡Que te vistas! ¡Que te. O sea, ¡Fatal! Ya empezamos el día fatal. Es hola. Pero todo esto, menos mal que como se. dijo: ¿Y es que un chakín lío, Está aquí, tizulchayada, dauder. O sea, daquirérrico, indosincrasia. Nick, está aquí, os voy a hacer un poco así. Entonces tú ya de ocho que se ha levantado, que ya estás a gritos. 8 y cuarto de autobús y bajas ya mal. el a, a, a. Y de repente, Nick, es que ricasco, javier y está aquí, no leite y tu suena autobús en auquera ¿qué está, A mí me ha tocado alegría. Y yo cuando viene ese autobús a las ocho y veinte, que pone alegría, digo, alegría la mía. Y... Y... ¡Mando al niño! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, que, igual me he ido, pero me he ido, es que de verdad, o sea, esto es parecido, sexo, sexo, sexo! ¡La tontería el sexo! alegría por la mañana! ¿Qué es lo que. Vale. Entonces, valentía suena, ¿eh? O sea, Veneta, Miles Dejamos en vuestras manos porque sabemos que son las mejores manos, pero también que si tampoco fueran igual, tampoco nos importaba mucho. Yo, esto esto está muy mal decir, o sea, barcate, pero me ha salido, estoy aquí y me ha salido. Está todo el mundo contando, va, a Tainz, de un familia, hondo, hondo. Ay, bueno. Vale, pues ya, V. Andaguero, Orduan, eh, Osondo, eh, familia, Or, hacemos lo que podemos, oire vai, oire guiada, la gente que necesita no va a los cursos y estamos siempre las mismas en los cursos, que ya nos lo sabemos y te aburres al final y dices, dame el siguiente paso, pero claro, que, está aquí, te sin sea, vale, quiero vigar en plan a Orquestudá, a Orquestudá, a Orquestudá, a Orquestudá, a chacoa es nun asco y pero bueno, sé que el cambio climático mal, ¿no? es importante? Es impor o sea, es importante también, eh, ta, Hoy ere ardura badaukagu, gurei castechetan, ordaude, agenda ogeitak, era diegu, Versiclachen, Etadena Osondo, eh, pues, bueno, bueno, es nois, va, va, oso ondo, va, opa, pena. Bueno, orduan, eh, Germán el de Plástica, Germán el de Plástica, que está en todos los claustros, apa Germán, te necesitamos. Si no, ¿qué iba a hacer Marian en sus charlas sin Germán el de Plástica? Entonces, bueno, pues hace falta, hace falta. Es que si no, si no, te quedas sin charla. O sea que. Germán, Marisa, la de las manzanas. Perfecto de Nauri. Ori, no, bueno, bi, eh, ka, hay, María que Sandu, eh. O sea, vigarren en plana, es que ya está concentrado con ¿eh? O le Lengua se mus No digo, digo, pero igual yo no me entera, O sea, que decir. Que vaya eh, va, o sea, claro, a ver, eh, de, now, desde, la, desde la ignorancia total, eh, que se yo, ni idea, eh, baño, se han dejó en arriba de usted, el primero, está la finiquitau, ya. no <risa> de guiada, eh, esta eres hasta hasta en el buruado, hondo, es, claro, ya ha dicho, no es obligatorio, he dicho, ah, claro, claro, entonces igual, oye, que yo, a ver, eh, que yo, o sea, que va aquí, se la te suen de nada, digo, solo era por pues, come, que, cosas que se te vienen sin, siendo inculta y letrada, ¿eh? Que decir, o sea, que me podéis decir, ah, no tienes ni idea, no, no tengo ni idea, no tengo ni, ni idea. Bueno, he agero ejemplos prácticos de igualdad, equidad, aguas con la da, en menche, berta neukidegu adibidat. Gaude, y kas, eh, da kaskuntza cogen de asco saudete, bueno, le no yo seo, pero bueno, vale, vale esto también nos pasa a las invisibles que para ver a esa me voy pues muy bien pues la sido muy bien pero estábamos Emma como me pilla y que ¿eh? le va a va pero luego llega la hora de ir al bater igualdad un hombre para para hombres y otro para mujeres igualdad ya pues que somos 400 mujeres y ahí o sea los hombres han entrado han meado se han lavado las manos si alguno se quería tocar tenía tiempo para tocarse todo y anche de un demestia esto allí en el bater, ¿eh? Yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep. que no gente que yo os que ni también das prisa porque ahí no me hace a gusto y ya si tienes problemas suelos pélvicos y así no no vacías bien eh, ta, o sea, hay una serie de problemas añadidos, pero no, no, porque estás en tensión. Entonces, te, se te aprieta, pero mal. Ta, orduan, ¿te hace señal? Lávate las manos. Pues, chica, pues habrá un montón de gente sin lavarse las manos. No digáis, pero hay gente sin lavarse las manos, porque hecha con guiroa, heche o sea, hecheón, hecheón. Orduan, sí, planes de igualdad, pero que hay que ver el contexto. ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Por qué? Pues eso. Vosotros muy bien, ya sabemos, ¿eh? Ya estáis esto... Fenomenal, que es un poco un, pues, un reflejo de la sociedad. Ellos están cómodos y nosotros, pues ahí, como puedes. A ver, a ver. Ahí va. Luego, ay, espera, que tengo una llamada. No oís, no, pero tengo una llamada. Soy el patriarcado. <risa> pues te cuelgo. ¿eh? ¿A qué es así? ¿La voz es así, verdad? Yo también me la imagino así. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué hermandad, Asturias-Euskadi, eh? De repente, fíjate, pues sí, yo, el patriarcado está ahí, eso está claro. O sea, está ahí y el señor ese Gablo U uh, también era patriarcal. Entonces, también. Otra que no era, que no era TDAH, era insoportable eso es verdad o son no las imágenes esta es la animadora y el cara o sea, es que es que lo han dicho todo que tampoco voy a hacer porque ya sé que gocias yes, de teta -et y luego bueno bueno muy bien ha estado porque ¿eh? hay un tono distendido Marian como hey guay guay guay hey hey hey eh, uh, eh. tu tu tu wey, wey, bien perfecto todo eh, oh, ah. y de repente quién tiene los materiales ¡Que no son homofos, que no son sexistas ni racistas! ¡Qué cabrona! ¿No te da, ciego? ¡Ey! Eh, ¡Ey! Eh, ¡Ey! Eh, y luego ¡zasca! Eh, eh, eh, ah. Claro, al chatu, bueno, bye. No, no, eh, y y Casteche quiere marcar tu sensan, Gastezco Michelena, que no ha levantado, pues, hombre, porque le ha dado un poco de palo, ya entendemos, pero, ah, amen, amen. Baño bañó sueco, se han dicho, o sea, va a O ¡Osondo! ¡Bai, dos, o son dos, bye, bye, va a o sea, que osondo. son dos, un rengual, in, o sea, un artista y su Bueno, y Casteche, bueno, quiero, Euskadi, como, ¿cómo era? como cuna de la coeducación, o... Oh. Esto no está llegando a todos, o sea, esto como... O sea, a, a ver, eh, a ver, a ver, desde la ignorancia total, eh. Baño, digo, o sea, herriba coitze bat, No, que es que igual yo estoy yendo a un mal sitio, o sea, digo, que no, pero, no, porque, o sea, por ejemplo, Badakigu, aquí se expande. Tú metes un piojo en Gasteiz, o en Donosti, y ese viejo se va a extender por todos los centros escolares de todo Euskadi. ¿No se podía hacer algo así como con la coeducación? Porque, está eh, igual, está aquí su yo os aviso, a algunos sitios no está llegando nada. D digo... Sí, por comentar, ¿eh? Hombre, patio a que estaba ya está... Qué pasada, ¿vale? patio aire, os hondo, ¿eh? O sea, sí, si, quiero decir que hay patios que pueden poner montecitos, pues... O, eh, os hondo, ¿eh? Aupa O sea, ¿habéis visto los patios de todos los centros escolares. Es o, o, orduán, claro, a, a ver, desde la ignorancia total, ¿eh?, que yo, o sea, que igual es lo que necesita ese pueblo, pues, pues cemento a tu triple, o sea, que, porque que no iré, invierno, personaliza tú, ¿no?, pues cada centro tiene sus necesidades, pues, igual esas niñas y niños necesitan, nada, para que, que salgan y que hagan así... Y, y, ¿Y para qué se van a mover más, no, Urbán? Pero bueno, como idea, muy bien. Sea Mestén de dices, joe, va Durango con escola, te puede venir, ¿no? Bueno, bueno, entonces esas cosas, no, no está llegando, que se, digo, para. Eh, bien, sacada Disney de las aulas. Y de las mochilas, y de los cartapacios, de las bragas. O sea, por favor. O sea, atera. A o sea, es verdad, o sea, vale, ya, vale, ya, o sea, Sarcés se que está batuta y Mickey Mouse ahí. Que, que, que, que, mira, es que prefiero verle al Papa, fíjate que... No sé, aquí también, a ver si va a llamar otra vez, o sea, no, no sé, no sé, no sé, pero bueno, Disney, pues no, no, no, no nos está ayudando en nada, la verdad. Y Etaguero eche colánac, esto es otro gran tema, eche es colánac. E, e, y Sena, que se atendió, Echeco lana. O sea, ni venetan, batuquetaqueta, un segundo. Pero no les podéis mandar de vez en cuando, gaur echeco como una garbitú. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Bien hizo Mario, ¿Me hacéis una cena. Bueno, también te digo, a, a, si está por aquí alguno de los míos, no les, no, no les mandéis lo de la cena. Es que todavía lo de la cocina, o sea, te entra un. Solo imagínatelos en la cocina, te, te pones peor. No, os pues cosas es de esas. Pasa el por... bueno, el por... Yo qué sé, sé, pero eso, es checo, lana. el checo, lana. Está ahora ya. Bueno, esto también desde la ignorancia total, ¿eh? que igual es muchísimo más importante, pues, pues lo que decía ella, la casa de Alfredo, sujeto. Que es muy importante si se te cae la casa, quién sujeta, si sí, Alfredo o o, o o ella. Pero... Si no se te cae, pues dices, límpiala antes, Alfredo. <risa> límpiala. Vale. O son, ¿no? O no es que está que ordiada. tal de feminista que instituto, Bustietan, me mercedes, bye. O sea, oribay. bai. Eh, ¿Qué no? Eh, Ir a Cosler en forma con Aquí ya no hay tanta gracia, ¿eh? <risa> claro, porque batzen a estar más de tu coheta a No, es Bueno, yo, yo, yo, yo, o sea, sin saber nada, ¿eh? Eh, gero, claro, amén, jarraipena, y pena, postur te sus Susendarizza tal de Ay, Ahí ¿qué pasa? ¿eh? te, tal de verdiña, y que has teché O sea, yo casi lloro también cuando he oído. Claro, Dan, es que or, ratio a. Eh, oh. Oye es inexacto. español, digo, eh, que quiero, es eh, buena, batsu, aurora, el mateco, a malinza, batsu, guardiata, está aquí, igual batsuta, bai, este batsuta, es, que es, bye, ya, ya está, eh, ya termino, eh, termino, es que me, me, me vengo, me vengo, os son dos. No. Eh, claro, porque eh, ardura de una hausita plana, hechi, está desanduteada, claro, está pasatzen da, pasada, está nada, está pasatzen na, está pasada, Bueno, tonterías que se me ocurren a mí, ¿eh? Ah, está quiero ya, me sedes, ya en onza, me sedes. Margot, tu de Gusserwait, uchilla atera, schuen, geletatik, aragi, colorea. O sea, no podemos estar haciendo un trabajo impresionante sobre el papel, vigar en esquí de que toda la gente ha estado trabajando ahí, o sea, pum, pum, inclusión, y luego llegas y te dice la criatura, ¿me das para pintar el color carne? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué carne? ¿Qué carne? Eta, uh, uh, o sea Ordán, es eh, arábigo lo veía y estoy aquí igual ya quién se juntó eh, vea está Jordán ya eh pues ya está vale vale son dos está bueno está aquí ya es que Jordán ha conseguido este a ver ni eh, <risa> asko noski. Es que bigarren, Vigalen, es que esta plana y te haga e incluso, es Benetan, o sea, dira, orain, Ori, zorriak bezala, edatu, edute, edatu, edatu, edatu, edatu, forma kunza, asko, la caslego Asco, usted, usted, de nada aquí te la. Asco, me ha comido que yo no Asco, no, no, si ya está. Es ni nere claseta, ya está al nián, tienes a la feminista toda la vida, que está hecha polvo porque no llega. Y el señor este, que no se ha leído ni a Butler, ni a Simone de Beauvoir, no se ha leído nada, y él ya sabe todo. Esto es muy de señor, también, esto hay que decirlo. No los que estáis aquí, por supuestísimo que no, ¿eh? Vamos, vamos. El Ardu, es con la cojendía, <risa> es. Normalian A te que está, o sea, bestía, ¿eh? Vestía. ¿Orduan? Bueno, esta, bueno, ya, porque la gente termina con frases de importantes, ¿no? Yo también. Una frase de, bueno, yo de importante que le ha citado a otra importante. Bueno, ya está, que estáis las dos también. Para variar, estáis. Todo lo que se puede aprender, se puede enseñar. Es así, ¿no? Sí, porque he apuntado mal. Esa enseña, no es que me acordaba. Entonces, esto está muy bien porque lo dicen ellas. Pero es que esto es lo que está pasando. Que, decís luego, las familias bastante tienen el caos. que todo lo que tenemos aprendido como familia estamos enseñando. O sea, mierda. Entonces, <risa> Quiero decir que cuidado con las frases estas categóricas que te quedas como. Ey, claro, pero es que tenemos tanta mierda aprendida, que cuidado. A ver, ¿qué vamos a enseñar? Entonces, hacemos un repasito ahí. Tata, que enciende su agua y es que forma con bearda. Esta tor no viene con la voz esa de señor grave que te dice. ¿Tú ya eres de verdinto azul? Su... No, no. O sea, hay que mucha mierda que quitar. Orduán, bueno, Bañori, va de aquí su ta y castenarisa de teengustia, ta forma kunta, oye, que en tú se que me indicaurrea, porque mi garren es plana, un bueno, de la jungo da, buah, tira, pero benetan, va, eh, era cuchi, y casten de bueno, magoya, su teengustia. Bueno, magoia, se musjunte a su. Ya. Ni de Ascar, su de Ascar, ya. Ja. Bueno, va orduan, bueno, va Orrequín, está aquí, Videopilla, ya e, ja, ja, da a buscar habla en alto a temateco. Ah, ya está, va aquí. Bueno, Moviar, Viar, Caleta, Nicosico, gara. Gora, Borroca, feminista. Eta Calera, denak Viar. Bueno, ah. Barca tú, Marca tu última cosa, ¿eh? eh. Esto de los atriles Ere, Que parece, O sea, me, que no. Me dan ganas de salir. Claro, o sea, claro, a ver, eso eh, eh, patriarcalada. Esto es muy patriarcal. Sí, ¿verdad? Ahora yo de repente a veces no tengo cuerpo. O sea, entonces, ¿eh? Cuidado un poco, que vemos a gente de aquí... Es que, ¿verdad? Que su con tu adutseata es Voy a salir un poco. Hombre, no vai, os son doy de su, porque me esté la y un elemento... Bueno... Y ya le hacen... O sea, bastante cuesta que le hagan caso a Emacunde para que le ponga esto y la... No me No me Bueno, vamos va, a ver la cafeísta.